En la Iberia más se llena, pero aquí poquitos, pero buenos, ¿verdad? Y creo que allá, allá en, en otros hermanos y hermanas nuestras, nos están viendo. Bienvenidos por el primer domingo de Adviento. Estaban esperando, pero ya llegué, ya llegué. Pues vamos a iniciar nuestra Eucaristía, aunque sea sin pantallas, porque ahora no hay pantallas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, ya toda la capilla llena y allá las cuatro velas de Adviento. Pues antes, cuando venían familias, el niño prendía la primera vela, ahora va a ser Titina, la niña. Bueno... Vamos a prepararnos a esa gran fiesta, quizás haciéndonos una pregunta. ¿Tienes esperanza? ¿Esperas algo hoy al levantarte? ¿Esperas algo de tu familia? ¿De ti mismo? ¿De México? de la iglesia. Es muy importante hoy en el mundo entero y sobre todo en algunos países católicos como España, sabemos que está perdiendo la esperanza. ¿Esperanza en qué? ¿En quién? Tenemos esperanza. Vamos a pedir perdón al Dios de la vida por nuestra falta de esperanza y cómo puedes tener esperanza en Dios que no ves si no tienes esperanza en ti mismo un momento de reflexión de veras en serio crees que el mañana será mejor que hoy tienes esperanza Pidamos perdón. Y quizás pidiendo misericordia al Dios de la vida, aunque sea sin pantallas ni nada, pidamos perdón. Dios, el Dios de la esperanza, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestras faltas de esperanza y nos lleve a la vida eterna. Ya en estos días de Adviento ya no se canta gloria. Es quizás un tiempo de esperanza que un día venga el Señor. Por eso no se canta el gloria oremos padre bueno concede a tus hijos y a tus hijas no un Dios to todopoderoso no un Dios misericordioso el Dios de la esperanza ese Dios de la esperanza le pedimos el deseo de salir convencidos de que Jesús está aquí no va a venir está aquí entre nosotros para que mediante la práctica de las buenas obras colocados un día a su derecha merezcamos poseer el reino celestial te lo pedimos padre por el señor jesucristo tu hijo que vive reina contigo en el espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos un gran maestro de la Biblia, definió la Biblia como un libro de esperanza. El pueblo de Israel hasta la fecha están esperando. Es un pueblo que desde Abraham, pasando por todos los profetas, esperaba un mundo mejor. Hoy nos propone el primer libro de Isaías, un cántico de esperanza. El pueblo caminaba creyendo que un día vendría la esperanza. Y San Pablo, en cambio, es más realista. Nos dice, tomen en cuenta, y nos dice a los mexicanos, ¿eh? tomen en cuenta al momento que estamos viviendo en México. A ver si es cierto tomen en cuenta. Vamos a escuchar ese sueño del pueblo de Israel que cree... Bueno, ya se los voy a adelantar. Simeón, ese gran viejo, tomó en sus brazos al niño recién nacido. ¿Y saben qué cantó? Él es nuestra esperanza. El pueblo sigue creyendo... En poder, en riquezas, en una tierra nueva. Simeón en un niño. Vamos pues a meditar, aunque sea un poquito retrasados, pero les prometo que seré más rápido en el Evangelio eh, para iniciar nuestra Eucaristía. del libro del profeta Isaías. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la Casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos al monte del Señor a la casa de Dios, del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley de Jerusalén, la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra del Señor. Del Salmo 121, vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, Vayamos a la casa del Señor, y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus, las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el Palacio de David. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz entre aquellos que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y que reine la paz en cada casa. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo y por la casa del Señor, mi Dios, Pediré para ti todos los bienes. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tomen en cuenta el momento en que vivimos.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 Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Como les decía los domingos pasados, estas últimas lecturas del Evangelio eh, eh, hablan más bien del fin del mundo, la escatología muy propia en los años 80 y 90 cuando eh, se escribieron los Evangelios. Y en ese contexto de fin del mundo nos propone hoy Jesús una parábola. El Señor ya está con todos ustedes. Proclamación de la buena noticia, según Mateo. Hoy el Señor Jesús nos dice al mundo y a los mexicanos. Así como sucedió en tiempos de Noé, así también sucederá cuando yo llegue. Antes del diluvio... La gente comía, bebía y se casaba. hasta el día en que Noé entró en la arca. Y cuando menos lo esperaban, se revino el diluvio y murieron todos. Lo mismo sucederá cuando yo llegue. Entonces, dos hombres que están en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada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 Hoy a todos les digo, estén preparados, porque la, a la hora que menos piensen, vendré. Palabra del Señor. Un admirable psiquiatra terapeuta que le he leído varios de sus libros, Carl Jung, llegó a decir una frase que siempre me ha inquietado. Lo peor que nos puede pasar es no darnos cuenta de que nos estamos dando cuenta. Repito, no darnos cuenta de que nos estamos dando Dando cuenta. El universo entero vive de esperanza. Los miles de millones de galaxias que están naciendo en nuestro espacio. El misterioso agujero negro. Un planeta pequeñito que rodea a su estrella el sol que creo que se llama tierra, debería llamarse agua, porque hay más agua que tierra, pero en fin, se llama tierra, nuestro querido planeta azul. Y pasaron miles de millones de años para que esa bola de fuego se enfriara y fueran apareciendo en el mar los primeros peces, y más tarde en la tierra, y fecundando las planicies y los árboles. Y saben todo eso cómo se llama esperanza. Y allá en los polos, en medio de las nevadas que ya hay ahorita y se están cubriendo tanto la Tártida como el, el, el polo norte, están esperando. Esas nieves eternas que un día parezca el sol y la primavera. Están esperando. Y el universo entero, y los primeros seres humanos que salían a, a buscar nuevos, nuevas tierras, desde el astrolopiteco, el homo faber, hasta tú y yo, hasta la mujer que tiene en su seno esperanza. Y nacerá no su niño, porque no podemos vivir sin esperanza. La esperanza viene de una raíz griega, esp, que significa respirar, respirar. Y de ahí viene... Esperanza. Hoy tú y yo amanecimos respirando, gracias a Dios, y amanecimos así porque tenemos respiración. Esperanza. El ser humano no puede vivir sin esperanza. porque salimos de tu casa? Ya son muy poquitos, cada día que vienen a casa de Íñigo, ya son muy, más poquitos. ¿Pero por qué saliste a casa de Íñigo? Porque tenías esperanza. ¿Por qué saliste de tu casa a la calle? ¿Por qué nos cubrimos en esta mañana fría? Porque teníamos esperanza. No podemos vivir sin esperanza. Y el día que dejes de esperar, ese día morirás. ¿Qué fuerte es esto? En los hospitales, los médicos van a ver a sus pacientes que desde anoche no los veían. Y están vivos, porque el paciente y el médico tienen esperanza. Y a ver, si esto es tan fundamental, ¿qué nos puede destruir la esperanza? Quizás lo que dice San Pablo, tomen en cuenta el momento en que estamos viviendo. La guerra, esa guerra interminable de Ucrania y Rusia, algún día terminará para que haya más guerras y más muerte y más violencia. ¿Cuándo acabará el hombre de matar a su hermano el hombre? Ya lo que sucede, que hay indiferencia. Ya las noticias de Ucrania ya no nos interesan. Pero hay muerte todavía. Y hay muerte en México. Y hay violencia. Y hay mentira. Hay cierta esperanza. Claro que hay cierta esperanza en el consumismo. Ve a los centros comerciales, compra, compra, compra. Gasta todo tu dinero. Quizás tenido una cosa, ya dejes de tener esperanza. El consumismo nos está haciendo tanto daño, pero hay que comprar. Hay que tener esperanza, por lo menos en lo que nos están anunciando en los medios de, de televisión o en internet. Compra, compra. Ahorita que va a ver, noticia fresca. El ángel de la independencia en la Ciudad de México parece central de autobuses. Docenas, cientos de camiones que bajan personas que vienen de Coahuila, de Tampico, de Colima, de Jalisco, cientos, miles de personas. Quiso atravesar por ahí el presidente, no lo dejaban, estaba realmente rodeada, no de un millón, probablemente ahorita se van a reunir casi dos millones de mexicanos. pregunto ¿por qué? porque tienen esperanza en ese hombre en el populismo de ese hombre sino para qué vivir y ese populismo esa mentira social política, económica no estoy criticando, solo estoy un hecho esas masas de mexicanos les habían matado a la esperanza. Mejor gritar hoy en el Zócalo de México, vivan nuestros héroes, nuestros dioses. Qué curioso. Y por otro lado, está muriendo el cristianismo, el catolicismo. Vean, vean, aquí los poquitos que vienen a casa Íñigo y verán me menos. Y los, sus hijos ya no quieren ir a misa el domingo. Claro, tienen razón. ¿A qué van? ¿Y a qué van? ¿Cuántas familias que antes le rezábamos a la Virgencita? Y antes de comer le dábamos gracias a Dios. Hay esperanza en nuestras familias. Oí hace cuatro o cinco días algo que me dolió mucho. Unos recién casados. Me acerqué a felicitarlos y les pregunté, ¿y, padre, no queremos ya tener hijos? ¿Para qué? ¿Para traerlos a este mundo? La esperanza es una virtud de mujeres y de hombres rebeldes que en medio de la, de la noche creen en el amanecer. En medio de este invierno en que están muriendo nuestras plantitas, tenemos que creer en la primavera. Tenemos que creer en los niños, en los jóvenes, en los ancianos. Tener esperanza en esos niños que corren buscando algo más que el populismo político, social o económico. Pregunto, pregunto, ¿hay un centro comercial, por elegante que sea, que vendan esperanza, amor, ternura? ¿Qué vamos a comprar hoy? Cosas y lo malo, que las cosas se acaban. Hasta los reyes se mueren, y no lo digan, hasta los presidentes se van a morir. Y entonces, poner nuestra esperanza en qué o en quién. O ya me estoy haciendo viejito, o cada día creo... Él es nuestra esperanza su vida, su mensaje de amor de luz, de alegría no, yo no creo en los cadáveres colgados resucitó Jesús y está aquí el Adviento, una fiesta litúrgica muy antigua se preparaba a la Navidad para que Jesús naciera les digo algo ya nació, de veras, ya nació y está vivo. Es una preparación más que a, al 25 de diciembre a hoy que aquí está naciendo en tu corazón. Él es nuestra esperanza. Velen pues, estén preparados, porque el Hijo del Hombre ya viene, ya está aquí con nosotros. Él es nuestra esperanza. Nuestra fe tiene que fundamentarse no en el populismo, no en el consumismo, no en hombres y mujeres que se acaban y mueren. Ya se lo cité creo la vez pasada, un gran santo, un duque muy rico, un hombre de poderosísimo, se llamaba Francisco de Borja, y cuando vio a su reina Isabel, la más poderosa de Europa, la más bella, en el cadáver que se estaba pudriendo en el ataúd, cerró el ataúd Francisco y gritó delante del rey Carlos V, no volveré a servir a un rey que se me muera. Créanme, hasta la casa que compraste, hasta las joyas que están, hasta los aparatejos esos, de, esos se te van a descomponer, se te van a descomponer. No pongas tu esperanza en cosas. Y si hoy en Zócalo de México está cerca de dos millones de personas, díganle a esas personas si tienen esperanza, ¿en qué? No voy contra la política, Dios me libre, ni contra nadie. Pero ¿por qué hemos perdido la esperanza en alguien, En un hombre que en una montaña dijo, felices ustedes. Ese hombre es nuestro único Dios. Jesús de Nazaret. Ojalá que estos días de adviento volvamos a afianzar nuestra certeza y nuestra esperanza en Él. O como diría el mismo Pedro, ¿a dónde quieres que vayamos? Si solo tú tienes palabras que nos dan vida no es populista no lleva millones de personas no grita solo sonríe y nos ama Jesús de Nazaret nuestra esperanza en este primer domingo de Adviento vamos a hacer nuestra profesión de fe ¿Creen en el Dios de la esperanza que se encarnó y vive resucitado en medio de nosotros? ¿Creen que sus primeros seguidores, mujeres y hombres, niños y jóvenes, seguían por el camino sabiendo que seguían a todo un Dios que creían que se llamaba Jesús de Nazaret? ¿Creen que el cristianismo es un camino siguiendo a Jesús? Y creen que tú, papá, mamá, abuelo, amigo y hermano, tienes que llevar en este mundo de desesperanza la esperanza viva del amor. El amor no se va a acabar. La vida no se va a acabar. Y aunque haya inviernos y noches, ¿crees en el, amanece, en el amanecer de un mundo nuevo? Bueno, coste, coste. Ya viejito, viejito, sigo caminando porque creo que puedo caminar. Y varias hermanas nuestras ya llegaron porque tenían esperanza. Luz María González Azuela, Lupita Treviño, Treviño, Grandes Amigas y Bienhechoras, y Rocío Izaguirre Martín. Roguemos por ellas. Y aniversarios de Daniel Rico Samaniego, Daniel Rico, Ninfa Samper de Murillo y Elisa Uriarte Valles. Pidamos por ellos. Y por la salud, me lo han dicho muchos médicos, el enfermo que pierda esperanza se muere. Aunque tenga cánceres y cosas terribles, si sigue con esperanza, vive. Vamos a pedir por nuestros enfermos, Sandra Sarsar, Memo Silveira Falla, Esteban Natera García, Juan Franch. María Virginia Yaguno, César Esparza, Enrique González y Jorge, Jorge, Jorge, Humberto, Toño, Rosario, Connie y Kitty. Todos enfermos. Pidamos por ellos. Y por una muchachita, Blanca Morales, que cumple años y. Eh, un muchacho bien joven, apenas 60 cumpleaños, Gabriel Michel Estrada, 60 años. Por todos ellos, demos gracias a Dios. ¿Al Dios de qué? De la esperanza. No es populista, no atrae eh, multitudes, solo sabe amar. Pues, continuando nuestra Eucaristía, a ver si funciona, Sí, creo que sí. Ah, no, la niña, la niña, prende tu primera vela. Un aplauso a Titina, sí. Ya ven, ahí apareció la primera lucecita. Muy bien, me encantan las niñas que prendan velas. Sí, la nueva Jerusalén, un tío mío jesuita decía que todos tenemos que construir ese cielo nuevo, esa tierra nueva, la celestial Jerusalén con adobe mexicano, con adobe mexicano. Y cada uno tenemos que poner nuestro adobe para construir ese cielo nuevo y esa tierra nueva pues llevando nuestra adobe, oremos para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre, recibe estos dones que te ofrecemos, tomados de los mismos bienes que nos has dado, y haz que lo que nos das en el tiempo presente, para aumento de nuestra fe y esperanza, se convierta para nosotros en prenda de salvación eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor está con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo necesario, es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro quien al venir por vez primera, en la humildad de nuestra carne, realizó un plan de redención lleno de esperanza. Nos abrió el camino de la salvación eterna. Y lo estamos esperando ahora y aquí, para que lleguemos a la plenitud de su obra y podamos recibir ya, ahora, los bienes prometidos. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, con todos los coros celestiales cantamos sin cesar este himno a tu gloria.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 Hagan esto en conmemoración mía. La oración más antigua de los seguidores de Jesús, y así termina la Biblia y así termina el Apocalipsis, con dos palabras arameas: Mara, Hatá. Maranatá, Maranata Maranatá es un cántico de esperanza, de alegría Maranatá, Maranatá, Ven, ven Y si toman la molestia de leer el último renglón de la Biblia Responde Jesús Sí, he venido Vendré pronto ¿Qué tal si hoy, hoy Aprendiendo arameo todos, de pie decimos, Maranata, Maranata, Maranata. Ven, Señor Jesús, a ver si el coro un día nos canta Maranata. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Padre, te pedimos por toda la iglesia. Comunícanos esperanza. A todos los que seguimos a tu Hijo Jesús en iglesia. Porque tú has vencido la muerte y nos has hecho partícipes de la vida eterna. Llena de esperanza a nuestro hermano Francisco, a nuestros obispos. Mañana el señor obispo va a ir a comer a mi casa, hasta me voy a portar bien mañana. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Y fíjense, la liturgia nunca habla de muertes, ni de difuntos. Todavía la gente me dice, padre, cuando murió mi abuelita. No, señora, su abuelita no ha muerto. ¿Por qué seguimos hablando de muerte? Oigan lo que dice la liturgia. Acuérdate también, a los hermanos, que se durmieron en la esperanza. No hay muertes, no hay cadáveres, no hay panteones. ¿Cuándo acabaremos de creer eso los católicos? Acuérdate, nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza, porque tú ya los vas a despertar. Y sabemos que contemplan ya la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, nuestra madre, con San José, los apóstoles, con todos nuestros seres queridos que decimos que están muertos, que no es cierto, se durmieron en la esperanza. Para que nosotros también un día, con María, nuestra madre, viviéramos eternamente en tu casa. Y te encantemos estas alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre impotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo nuevo. Sigo escribiendo el Padre Nuestro, como aquí no, no, no, no, no les va a gustar, pero ojalá que lo termine en varias semanas. Y en arameo es Javi, en hebreo java o Abá, Javi o Abá, papito. Y si está, papito, ¿qué temes? Créanme, la semilla volverá a crecer. Y este frío de invierno volverá a la primavera. Pues ese papá que nos cuida, digamos juntos, Padre nuestro, que estás... Padre, líbranos de todos los males, sobre todo de la falta de esperanza, de la tristeza, de la angustia. Acaba de haber una estadística muy dolorosa en México. El 65% de los mexicanos tienen depresión, depresión. Líbranos de la depresión. Es la falta de esperanza, de amor, de alegría. Y conceden la paz en México y en el mundo para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida del Salvador Jesucristo. ¿Ustedes creen que el poder, la riqueza, la violencia... ¿El populismo nos va a dar paz? El único que nos va a dar paz es. Pidamos por la paz en México todos juntos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra. Tú que vives y reinas. Ay, como no sigo nunca la liturgia, hoy les voy a desear otra cosa. En lugar de tener paz, les deseo a todos, a todos. Creo que a los que me están viendo, no, no, no me están viendo, pero los que están viendo aquí sí. ¿Saben qué les deseo? Esperanza. Démonos por lo menos un saludo, todos, pero con cara mejor, así, como sonriendo. Les deseo mucha, mucha esperanza. A Jesús resucitado, nuestra esperanza. ¿A dónde iremos, con quién iremos, si solo Él, solo Él es nuestra esperanza? Felices los que lo vamos a recibir, Señor. sol en el camino. Ya de luz se nos fue un día más, se oyen en voces llenas de vacío. ¿Qué camino será? granos en el trigo. El amor se quedó sin pan, ha perdido el niño sus amigos. ¿Qué camino será claro su voz, se ha la cruz de la victoria, ¿Qué camino será. ¿Y cómo podemos esperar en Dios o en los demás si tú no tienes esperanza en ti mismo? Ojalá que al salir de aquí, cada uno de nosotros creamos más en uno mismo. En todas tus capacidades que tienes, a pesar de tus debilidades, o precisamente por tus debilidades, tienes esperanza en ti, que en la tarde serás mejor que ayer, que mañana, que esta semana será mejor que la semana pasada. ¿Tienes esperanza? Vamos a pedir esa gracia al Dios de la vida. Oremos. Padre, que nos aprovechen los misterios en que hemos participado, mediante las cuales, mientras caminamos en medio de las cosas pasajeras, Cosas pasajeras. Poderes, riquezas, salud. Cosas pasajeras. Nos inclinemos ya desde ahora a anhelar las realidades que no pasan. Las eternas. Te lo pedimos por Jesucristo, ¿no? Señor. El Señor ya está con todos ustedes. Voy a dar la bendición, dense cuenta, yo soy memor desmemoriado, pero voy a dar la bendición. La bendición de Dios misericordioso y Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros. Ya la di, ¿verdad? Ya la di. Bueno, María, Nuestra Señora de la Esperanza. María, Nuestra Madre. Niña, ahora ya no tenemos flores, tenemos nuestro corazón porque tenemos esperanza en ti. Eres nuestra señora de la esperanza. Digamos juntos. Dios te salve. Llena eres. El Señor es contigo. Bendita eres, Santa María, Madre. Ay, estoy muy agradecido que ya no aprendieron el aire helado. Cuando seamos ricos, pondremos calorcito, pero aquí a ustedes no les gusta el calorcito. Pero sí, aunque sea el frío. Pero oigan, y con esto los despido. Yo tengo mucha, mucha esperanza en ustedes y mucha esperanza en Casa Íñigo. Eh, aquí dicen que va a haber ejercicios, aunque sea con el Padre Enrique, de ocho días y el día 6 de diciembre. Ejercicios de fin de año y ejercicios de mes. Pero aunque vengan dos o tres, sigo teniendo esperanza en la oración y en ustedes. Y con esperanza, este viejito medio loco, que tiene mucho frío, eh, pero está muy contento tengo esperanza en todos ustedes y con esperanza quedémonos en paz aunque sea con teléfonos que nuestra Eucaristía ha terminado ¿ya di la bendición? ah ya, ya la di bueno, ándeles pues Que no he dado la bendición. A ver, ya, ya la di. Ok. Ah, la ayuda a los migrantes. Hey, sí, es bien cierto. Ahorita vinieron, están ahorita unos muchachos que están en San Judas, eh, que. y que hoy más que nunca necesitan los migrantes cobijas, chamarras, gorras, calcetines y guantes aceite, azúcar y café de veras ¿cuántas ropa tuyo tenemos que ni siquiera usas ¿y cuánta gente necesita ayuda? entonces ya ven, ya di la bendición y ya les estoy pidiendo ayuda a los migrantes muy bien porque ellos tienen esperanza en nosotros. Ya podéis ir en paz ya, peras.